La educación, ¿vale? ya que estamos en el tema Quiero Sacar a la luz El tema del bullying Porque Hay campañas Sobre el tema y no puede ser Que no se esté Dando luz A un problema tan grave Porque Hay muchos jóvenes Muchísimos Que se lo callan y muchos que sufren problemas por culpa del acoso y esto es un, ser, un tema muy, muy, muy serio Así que, si tú estás sufriendo acoso Pide ayuda, porque es un problema Que o lo solucionas ya O, o te va a marcar, porque lo digo por experiencia, te lo digo te lo digo por experiencia y, y muchas veces puede estar peor la otra persona que se está metiendo contigo que tú, ¿vale? Así que pide ayuda, o sea, piensa tus padres, dile al director lo que te pasa, dile al tutor, al profesor, haz lo que sea, lo que sea, pero solucionalo, porque no te puedes quedar de brazos cruzados, yo me callaba yo me callaba era cada día un, un, un, cada día venga un, venga cada día venga cada día callaba callaba callaba. y al final te queda tocada te, te deja te deja tocada la situación y luego al hacer vida normal a llamarlo así te cuesta porque no te no has tenido tantas experiencias malas, te da miedo a enfrentarte a nuevas personas, a conocer a nuevas personas, porque piensan, uh, ...te van a reír de mí, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pues como ya te ha pasado, no quieres que te vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, quiero recalcar que, por favor, sobre todo los que sois menores de edad, y esto es un tema muy serio, chicos, de verdad, va en serio. Ni se os ocurra a ni uno de vosotros meteros con nadie, o sea, es que ni se os ocurre, ni, ni aunque sea mentalmente, me da igual, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, porque luego atente a las consecuencias, porque el karma existe, muchos lo creeréis, porque bueno, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Eso es respetable pero... pero tiempo al tiempo tiempo al tiempo ¿vale? porque... porque hay personas que se han metido con... bueno un montón de personas que se han metido conmigo y a día de hoy o sea están peor que yo ¿sabes? a mí me decía que no iba a llegar a nada que nadie me iba a quedar que me iba a quedar más sola que la una etc. mira dónde estoy ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, chicos? Lo que me gusta Lo que me gusta Porque me da exactamente igual Porque eh, No sé cómo explicarte Te tiene que dar exactamente igual Lo que piense la gente Porque luego si sí no te va a afectar Pero Por experiencia porque, porque a mí Me ha pasado Me sigue pasando Pero Intento que me dé igual. ¿Vale? Así que, ni se os ocurra, ni se os pase por la cabeza, meteros con nadie. Ni se os ocurra. Y sobre todo a los que sois menores de edad y que estáis en la edad del pavo. ¿Vale? Porque no entendéis qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso está mal. ¿Vale? Muchos diréis, bueno, pero si no pasa nada, no me hagas no de nada, yo me meto con él y ya está. No, no, no lo hagas, porque luego te va a pasar algo, no, no quiero decir que, que, que te pase algo malo, sino que con el tiempo, el universo, el karma o lo que sea, te va a devolver ese mal que has hecho, ¿vale? A, eh, tiempo al tiempo chicos tiempo al tiempo y esto lo digo no solo eh, por el tema del bullying y tal sino por las redes sociales porque muchos habéis venido al chat o incluso por los comentarios de youtube o a otros chats y vais de chulos o sea, o sea ¿qué os pensáis o sea, que porque no se os vea la cara sois mejor o sea, es lo que no no entiendo no hay gente no hay personas que se creen mejor que alguien nadie es mejor que nadie ni peor que nadie todos somos iguales tienen más cualidades otros tienen menos unos tienen pues una habilidad que destaca otro pues, yo que sé a lo mejor es más bajito pero oye está fuerte pero eso no significa que sea menor ¿Vale? No significa que sea menos persona Porque sea más bajito y, y, y, y sea más calladito O que una persona lleve gafas No significa que sea menor, No Todos somos iguales Es más, el físico es lo de menos Porque lo que importa es el interior, chicos Lo que importa Es la personalidad De la gente Otra cosa ...es que no te guste su personalidad... ...y digas, vale, yo con esta persona no me juzgo... ...pero no te metas con ella... ...porque... ...que no te guste cómo es esa persona... ...no significa que sea peor que tú... ...no significa... ...que sea peor que tú... ...para nada... ...vale, para nada... ...todos... ...vale, todos tenemos... ...cuáles... ...nadie es mejor que nadie... ...nadie es peor que nadie... Todo el mundo tiene una cualidad Todo el mundo tiene un defecto O dos o tres Todo el mundo Es que somos personas, chicos Somos personas, no somos robots No somos máquinas No somos máquinas Los robots no tienen sentimientos Los robots no, no, son máquinas que, que tú le dices algo Lo hacen y punto, ya está, no hay más Una persona No le puedes obligar a hacer algo Que no es una máquina Es una persona, tiene sentimientos ¿Vale? tiene emociones, y si tú le haces daño a esa persona, se va a herir, porque es lógico, es lógico, tiene sentimientos, si no, si no sería de cartón esa persona, porque no, no tiene emociones, ¿vale? Hay personas que tienen más empatía y hay personas que no, eso es verdad, eso es verdad, hay personas que son más sensibles, hay personas que no, pero eso, ya da cosas de cada uno, pero eso no significa que seas peor o no, esto significa, bueno, mira, que esa persona es así, punto, no hay más. Es como las personas que eh, a lo mejor pues, son más secas hablando o, o hablan en un tono más flojo, más, más apagado. Pero no significa que sean peores personas. Es que la gente confunde personas que hablan en plan, eh, bueno, sí, esto, lo otro, que hablen secas con la, O sea, con que sean buenas personas y no tienen nada que ver O sea, es que no tiene nada que ver Una persona puede ser seca, hablando Pero tener un corazón enorme ¿Vale? Y una persona puede ser alegre Y ser mala persona Es diferente ¿eh? Muy, muy, muy diferente Esta reflexión la voy a poner en YouTube vale? para que... para que aprendáis vale? porque quiero... por lo menos... ya sé que la gente no va a cambiar porque cada uno es como es, pero si... se puede hacer que la persona reflexione y diga ostras, pues es verdad, me estoy equivocando, lo siento, mira... Eh, voy a intentar cambiar, voy a intentar mejorar esto si eres de esas personas, ponlo en los comentarios si te está sirviendo de algo esto déjalo en los comentarios porque eso también ayuda no solo a mí a saber que te ha servido esto sino a otras personas a lo mejor otra persona "O ostras mira esta está haciendo el esfuerzo voy a intentar yo también hacerlo a ver si lo puedo conseguir que yo os animo a hacerlo a hacerlo o sea es que no os cuesta nada no os cuesta nada, igual que decir hola y adiós. No cuesta nada tampoco. No cuesta nada saludar. Entrar, entrar en un sitio. Hola. No te contesta nadie, pero bueno, tú has saludado. ¿Qué vas? Adiós. No te ha respondido nadie. Bueno, pero tú te has despedido. Te has despedido y eso cuenta. Porque tienes educación. Y eso hace mucho. Eso. Eso hace mucho. ¿Vale? Y siempre se dice, la educación no está en la escuela, está en casa. Pero si tú no pones de tu parte. Por eso digo, los que sois menores, sobre todo. Hacer eh, caso a vuestros padres. Porque siempre van a tener la razón. Siempre. Siempre. Y os lo aseguro al 100%. Siempre tienen razón. Siempre. Que vas a salir y dice, oye, ponte la chaqueta que hace frío. Y tú, no, no, paso, paso. Vas a tener frío. Vas a tener frío. Eh, yo qué sé, eh, sales con alguien, oye, pues mira, no de esto. Eh, sales con alguien y dice, oye, pues mira, yo creo que esta persona, hazle caso. Hazle caso a tus padres. Hazle caso a tus padres porque siempre, siempre, siempre Aparte de que van a estar ahí contigo Te van a apoyar Siempre van a tener razón Porque son tus padres, te conocen Te conocen Y saben lo que te gusta y lo que no ¿Vale? Y si tienes que contarles algo Cuéntaselo Porque más cercano que eso Ya te digo yo a ti que no hay y luego. Gracias. Y luego, cuando los pierdes, te darás cuenta de que has perdido algo muy, muy, muy valioso. Un tesoro muy valioso. Y eso no se puede recuperar. Eso no se puede recuperar. Así que, espero que esta reflexión haya servido de algo. No se sé si veis la imagen, me acabo de dar cuenta, pero bueno, es igual. Eh, la voy a subir a YouTube y a aprender la lección, ¿vale? Gracias. Nos vemos a la tarde. Chao.